Ahora despierto y no estás Ahora desayuno y no estás Ahora entro en la rutina y no estás Ahora me animo yo solo Tú no estás Resulta que me convertí en un desierto el día en que te marchaste fue un desconcierto hasta ese momento fuiste la dueña de mis besos todo el amor inmenso se quedó al descubierto, para mí la vida era todo un sueño que se había convertido en realidad, vivía plenamente lleno de felicidad.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 me animo yo solo, tú no estás. El tiempo va curándolo todo. Está comprobado que es un gran doctor. Te va cicatrizando la herida punto a punto. Pero la marca se queda el dolor te habías convertido incluso en mi país todo se hizo difícil dejaste de existir pero esa partida amor no tiene cura salir de ella es urgente si no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 No estás, tú no estás, tú no estás.